De, de, de callar a las mujeres desde hace mucho tiempo ya que se va arrastrando y que no se puede romper ¿no? es con esto del, del yugo aparte de, de, del, del, de la parte dominante del oro y todo eso que, que viene desde nuestras casas y demás eh, pienso que es algo que empieza desde ahí ¿no? y lo que necesitamos tal vez es eh, de no sé, salir, eh, hacer conocer nuestros derechos como personas, ni siquiera como mujeres, ¿no? Pero, porque ahora estamos eh, tratando de romper esto del de, de machismo y todo eso. Entonces es que yo pienso que las mujeres también tenemos derecho a elevar nuestra voz y dar a conocer lo que pensamos, lo que sentimos y lo que queremos. Yo creo que desde muy niñitas, por lo menos en esta sociedad, como que nos enseñan a, a estar calladas. ¿no? Es, es desde la familia, desde la educación, que nos van enseñando que, que, que no hay que gritar, que no hay que quejarse. Que... Y esto va creciendo. Pero yo creo que cuando las mujeres van madurando y si entre mujeres hablamos de que tenemos nuestros derechos, de que no es justo que una educación antigua que las abuelitas hayan dado hacia sus hijas continúe con el resto de las mujeres, yo creo que las mujeres eh, ya, no, ya, no, ya no se van a sentir tan, tan coartadas, ¿no? sino que van a poder expresarse y se van a dar cuenta de que no es malo el, el hablar de, de los temas de, de violencia, no es malo el quejarse, no es malo el defender. Ahora que tenemos la libertad de expresión, yo creo que debemos sacar todo lo que tenemos adentro, ¿no? más que todas aquellas mujeres sumisas, humildes y encerradas en claustrace, en a veces en el hogar, desde pequeñas, adolescentes, jóvenes, adultas, después ya se van uniendo, entre muchas parejas y siguen ahí. Yo creo que eso tendríamos que sacar afuera, ahora en, todo, en todos los canales, saber que debemos... Eh, Hablar, gritar, salir a la calle, decir todo lo que uno piensa y el corazón también. ¿Por qué no es bueno estar calladas y así estar temerosas? No, no me parece correcto para una persona. Entonces, así si estamos así, yo creo que uno también envejece muy rápido con la preocupación. Tan jóvenes están ganando ¿no? y ya la piel misma. Entonces, yo digo, la libertad de expresión de la mujer es muy Sí, para mí sí, he mucho en la calle, más pues, que todo hay hombres que hablan malas palabras y los niños están en el lado, me parece que no es bueno eso ahora. Entonces, hoy debemos recuperar aquellos valores que había más antes, ¿no? ahora nos ubicamos mucho en el colegio, en el espíritu. Entonces yo pienso que eso es necesario, muy necesario, desde suelo levantar otra vez y secarar nuestros valores, principios que los abuelos que nos yo, yo sí alguna vez he sentido y me ha molestado. <ríe> y es cuando, cuando los varones te molestan en la calle. Y a veces hasta vos te sientes incómoda porque crees que te, tal vez tu forma de vestir, de caminar o alguna cosa provoca que, que te lancen un piropo, pero no es pues de aquellos piropos halagadores, que es lo que una mujer espera. Entonces ahí ahí te sientes, porque no, no tienes la libertad de vestirte como quieres. Al final alguna vez digo, quiero salir con una blusa escotada y luego pienso, digo, Ay, no, mejor no, por ahí esto o por ahí aquello Entonces ahí es donde, donde nos sentimos bueno, en mi caso, tal vez eh, ha sido en cuestión de trabajo ¿no? que se nota la discriminación que hay entre el varón y la mujer, y por esas razones, yo también he desistido de trabajar. ¿no? completamente no hacen caso a lo que tú dices lo pasan por alto y, y ya está ahí ¿no? y, y, también que no dan valor a lo que tú estás expresando lo que estás a veces quejándote. y no es como si no les importara y por eso es que tal vez ahora estamos pasando por tantas cosas que están sucediendo ¿no? contra la mujer ¿No? En este grupo, como grupo, eh, creo que nosotras aquí estamos haciendo arte, ¿no? Y, y en este arte todavía es algo más bonito porque eh, como es algo innovador aquí en Bolivia, entonces mucha gente cree que el manejar la cerámica es cuestión de, de fuerza, que solo los hombres pueden hacer. Eh, los ven a los albañiles que están trabajando en eso, pero eh, es un trabajo que podemos hacer las mujeres sin mucha fuerza, más con inteligencia y pues eh, ponemos ahí toda nuestra creatividad todas nuestras ganas, eh, yo creo que en los colores que, que, que ponemos en el trabajo estamos plasmando la alegría o la tristeza que tenemos, ¿no? porque cuando uno está medio triste hace cosas grises, por lo menos me pasa eso. cuando estoy alegre le meto flores de todo color ¡Pajaritos! Sí. Organizar grupos de mujeres donde las mujeres puedan expresarse de la mejor forma que ellas pueden. Si algunas no pueden hacer arte, pues pueden hacer otra cosa. Cocinar, cocinar cosas ricas. O trabajar, no sé. Pero organizar grupos de mujeres donde también hablemos un poquito de, de nuestros derechos, vayamos ¿no? entre nosotras mismas, eh, concientizándonos más de que no, no es bueno continuar con, con, con lo que se hacía en el pasado, ¿no? quedarse calladita, quedarse ahí en su rincón Hay tantas formas de violencia que ejercen sobre las mujeres que a veces eh, lo vemos normal, natural, porque todos los días estamos con aquello, no, y no es así. Hay que... Despertar un poquito, no creo. Sí, yo también pienso así que debemos, eh, ¿cómo se dice? sacar carteles, no sé, cartas, yo no creo, para que puedan ver, leer, muchas cosas por muchas. ¿sí? Eh, después, tantas cosas que en la cabeza a veces presenté y no se pueden realizar. Puede pero tenemos que lograr, ¿no? Lo que dice aquí María René. Sí, eh, yo pienso que, como decía María René, es unirnos, hacer grupos, eh, hacer conocer nuestros sentimientos, no cansarnos porque al final esto sí es una lucha, ¿no? que se debe seguir a diario y tal vez como mujeres empezar por casa, porque ahí es donde nace todo ¿no? y tratar de cambiar el rumbo de lo que papás, nuestros abuelos y todos que nos han criado de cierta forma, entonces tratar de enmendar en nosotros tal vez como madres está, está eso de querer arreglar y inculcar tal vez cosas positivas sobre las mujeres a los para que aprendan también ellos desde pequeños a valorar y, y querer a una mujer